Hola, hola, buenas a todos, aquí Somer Cuentando, un día es y hoy volvemos con Total War Warhammer 2, nuestra campaña con los caballeros de Caledor Estamos ya asentándonos aquí, bueno, sí, lo vemos desde aquí, estamos asentándonos ya en la zona norte, aquí Erradicando las tropas de Kemri, pero Numas está fuertote y nos está tocando un poquito, o bueno, va a venir a tocarnos ahora un poquito a la cara tenemos que poder defendernos aquí de esta invasión porque, la verdad, me preocupa que siga creciendo, pero es que lo va a hacer. <ríe> y eso está muy mal. Uy, bueno, en dos, en dos turnos tenemos la torre vigía. No sé si podemos aguantar para que no nos ataquen en dos turnos. No lo sé, veremos, pero necesitamos apoyo. Supuestamente, eh, Tlacua viene a apoyarnos, pero ni idea de qué están haciendo, así que... Nada, aquí tenemos este otro ejército que tenemos que hacerlo crecer. Y también tenemos. Bueno, aquí tenemos a Imric que necesita reponerse las bajas para cuando venga este ejército poder combatir decentemente. Veremos si lo conseguimos. A ver, ¿qué tenemos? Edificios dañados. Uh, la guarnición la tenemos dañada. Cierto. Bueno, ok, veremos cómo lo gestionamos. No podemos hacer nada con eso, así que vamos a pasar de turno y avanzamos a ver qué tenemos por aquí. Numas va a venir a atacarnos 99%, ¿eh? Y me da mucha rabia. Clamors, Rictus, Kemri. Uf, vale, ha venido por aquí. Uh, asedio. Vale. Vale, el saqueo, ok. No tenemos reposición de bajas. Vale. Vamos a ser listos, vamos a dañar aquí. Asaltar unidades, un 41%. Vamos a probar, ¿eh? Fracaso. F. Vale, ya ahora no nos podemos unir Ok, pues vamos a aguantar otro turno, creo yo Para salir al asedio Bueno, no nah. Bajas medias Pero con esto lo reventamos Que en verdad no deberían darnos problemas Vale, vamos a hacer que esto lo controle Ahí y que sea un ejército grande y ya está Vale, vamos a luchar Nos liberamos, no deberíamos tener tantas bajas Como dice aquí, vamos, eso pienso yo Que con una buena actuación De nuestra maga y gestionando Bien el dragón Deberíamos pasarlos por encima Bastante fácil Pero bastante fácil No lo sé, bueno, ahora veremos el problema que tenemos es que tienen otro ejército por ahí burlando, tío. Y no somos capaces de acabar de generar aquí un ejército potente para aguantar. Eso no me gusta nada de nada. Pero bueno, supongo que es lo que hay. Venga, vamos a por ello. Bueno, y tenemos este mini ejército de apoyo que si se pierde pues tampoco... Vale, vale, vale, vale. vale. Vamos a despliegue de, ¿Por dónde vienen? Por aquí. Queremos aguantar nosotros arriba, en la cúspide. Vale, rolla. así vamos a sacar esto. La guardia del mar de Lother. Vale, vamos a abrirnos un poquito más. Esto es. Vale, esta vamos a hacerla que sea un poquito más ancha. Perfecto. Vale, vale y. Vale. Vale. Bien aquí, zona centro, disparando, me gusta. Y ahora lo de siempre. Tres grupos. Esto va a ser el grupo 2, perfecto. Esto va a ser el grupo 3, perfecto. Vale. Y ahora Imrik aquí y Nuestra Señora del Fuego aquí, iniciamos batalla y a ver qué sale, a ver qué nos plantean. Vamos a aprovechar, a ver Nuestra Señora del Fuego ahora mismo debería tener sin problema, pero sin problema podemos venir aquí y reventar esto, pero de calle. Vale, vamos a acercarnos con Imrik también un poquito, por el hecho de empezar ya con las llamaradas y demás... Perfecto. Qué bien, qué bien, qué bien. Nada, con los dragones, o sea, somos muy superiores. Vale, y hay que aprovechar, sí, sí, sí, sí, sí, sí que podamos reventarlo todo. Bueno, es una buena bola de fuego. Vale, vamos a por atrás. Opa, opa, opa, opa, opa, opa. La, vale, la guardia de mal el cuerpo a cuerpo y que se encargue de esta gente. Vale, Inric. ¿Est ¿Están llegando los refuerzos? Sí, perfecto. Vale, vale, vale, vale, vale. vale. Vale, eso es, eso es, quitándonos unidades, pero vamos. A tope. Vale, ok. Aquí... El grupo 2 de donde queremos que dispare. Pero bueno, tenemos que abrir fuego ya de ya. Vale, contra estos... ¡Cupa, nuestra señora! ¿Qué ocurre aquí? Vale, vamos a dedicar estos es aquí, vosotros esto es aquí, vosotros es aquí, es aquí. Vamos a tener que entrar ya al trapo, pero bueno, ¿de qué forma? Vale, Imric, hecho el cuerno. Vale. Vale, vamos a aprovechar a entrar donde tienen ellos su héroe. Aquí. Esto hay que reventarlo. Vale, Nuestra Señora. Alarma Ignea aquí en medio. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, maravilloso. Ok, pues entonces vamos a volver aquí sobre nuestros pasos. Nada. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Sí. Perfecto. Nada. Con esta potencia de fuego y nunca, mejor dicho, somos capaces de reventarlo todo. Hemos tenido bajas, pero es que antes de que nos lleguen... Mira, mira, mira, mira, mira, mira. mira. Casi 400 bajas. Daño infringido 34.000. Es una burrada. Antes de que nos toquen los hemos reventado. Y nos hemos salido con un montón, pero con un montón, un montón de, de unidades. ¿eh? O sea, hemos sobrevivido muchísimo. Está muy bien. Vale, me gusta, me gusta, me gusta. Y ellos lo han perdido todo, perfecto. Unidades revestidas un 9%. Dale. Vale. Imrik al 20%. Perfecto. Vale, pues nada, empezamos a meterle ya aquí a Imric. Eh... Batalla, esgrimista. Poner de bonificación de carga y daño cuerpo a cuerpo, perfecto. El héroe no lo podemos. Unir aquí y reponer tropas. No. Vale, la pirámide negra le queda un turno para sacar esto. Vale, aquí que podemos construir. No, es que nos quedan 2.000. Y de debemos reclutar aquí tropas para poder destruir esto. Sí, porque si no lo vamos a pasar muy, muy mal aquí. Nos quedan 1.000. Pero con mil no hacemos nada. A ver, esto está bien porque tenemos aquí un noble. Mm. Me gustaría poder cargar contra aquí, pero no sé qué tiene en el asentamiento, así que... Vale, no, no, vamos a rechazar esto. Uy. Vale, vamos a hacer que marche, nos venimos a Antoch. No, es que necesitamos tiempo Para recuperar salud Si no, estamos fatal, fatal, fatal Vale Vale, ok, vamos a dejarlo así Y listo Oh, no, podemos reparar Vale, vamos a reparar esto Sí, sí, sí, sí Vale, un turno, esto no lo podemos reparar Lástima, vale, ok, pues nada eh, aquí, bueno ¿Tenemos tecnología para investigar aquí? No Lástima, vale eh, Pues nada, no podemos repararlo o sea, A la siguiente, vale Fin de turno, pues nada, fin de turno Miedo me da, miedo me da donde se esté Agrupando Kenry ahora Miedo me da Porque, a ver Yo sé que con la maga soy capaz de reventarlo Todo, pero Aquí es donde quería yo Venir Ah, nada, pero se han marchado Literal, o sea, han visto que teníamos ya Nuestro dragón Y han dicho, uy, uy, uy, nos vamos no Uh, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? Pacto de agresión Vale, ok, lo firmamos Vale, esto era el problema Eh, autoresolvemos Es que tenemos aquí El dragón lunar Esto tiene que ser una barbaridad Nah, o sea, no nos vamos a calentar, ¿vale? Con esta guerra aquí en el sur Resolvemos 233 Hacemos que suba de nivel, ¿vale? Con nuestros héroes, perfecto Vale, vamos a pillar Vale, sí, sí, sí, sí, vamos a pillar eh, Solicitamos rescate Y ya está Influencia obtenida, 6, ¿vale? el hostil fracaso Saqueo Espada de Kane. Se ha avistado un dragón. ¿Dónde está el dragón? Ah, aquí. Uh. Mm, es que este, este ejército solo con lo que llevamos aquí no lo tumbamos, eh. A ver, asaltar unidades. 48%. Venga, va. Confiamos. Bien, bravo que ha dañado uh, uh, uh, uh. y no ha subido de nivel ah, ah, ah, ah, ah, ah, vale, vamos a subirle en asaltar unidades y vamos a hacer este héroe que sea de de mundo por llamarlo así, diplomático llámalo X, vale bosquecillo mayor no, vamos a terminar de reparar oh, la pirámide negra de Nagash Uf, aquí podemos construir esto y esto es una burrada, ¿eh? Que, que son 5 turnos. Uf. Vale, me gusta. Pero no tenemos más dinero. ¿Podemos reparar esto solo? No, 400, lástima. Lástima, lástima. No, y por 200 no podemos hacer nada. Vale, ok, pues nada, vamos a acercarnos aquí. Yo creo que deberíamos ganar con los dragones, pero nunca se sabe. Victoria decisiva, pocas bajas. Vale, pierdo la guardia del mar de Lothar, pero me cargo un ejército entero. Me sale a cuenta. Nada, trabajos forzados, vamos a recuperar. Oh, Inric al 21, perfecto. Difícil de golpear Uf, bonificación de carga, eh Esto puede ser una locura ¿Defensa tenemos mucha? No, en verdad estaría bien subir la defensa cuerpo a cuerpo un poco más Uf. Vale, vamos a subir Bueno, sí, vamos a subir el, el, La defensa cuerpo a cuerpo Y así nos protegemos Hacemos... Que Imrek sea más fuerte en batalla, un poquito modo tanque ya. Y aquí ya... Vale, aquí dijimos el de reservas mágicas, ¿vale? Para aumentar un 15, 15 puntos la, la reserva. Y, y ya está, ¿no? ¿Podemos volvernos a casa? ¿Podemos volver hasta Kenry? Sí. Sí, sí, sí, sí. Vale, ya hemos visto que hay aquí en, en Qatar. Preocupante, preocupante. Pero bueno. Poco a poco. Vale, puntos de habilidad sí ¿Quién tiene puntos de habilidad? Oh, vale, la princesa que tenemos aquí al el sur. Flechas buscadoras, sin duda. Vale. Tiene un ejército, ¿eh? Tiene un ejército la señora. Oh, aquí están liberados. Vamos a ir a por ellos. Vamos a ir a por ellos. victoria decisiva. Bajas. Perfecto. Nada, para adelante, adelante. Pa o sea, estas batallitas que son... Mera eh, Mero trámite Nos lo quedamos y ya está eh, Vale, nada, no, vamos a coger el tesoro Son dos tipos solo, pero Como tampoco tenemos que Reconstruir Valor antiguo Ojo certero el Tener tiempo de recarga está muy bien Porque disparamos más rápido Literal Vale, vamos a, en clara, vamos a quedarnos aquí en claros de largo sol para aguantar un poquito y que... Uff, imagínate esto al 3, ¿eh? La guarnición real, qué locura. Vale, nos colocamos en Antoch. Perfecto, vale. ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué vamos a querer? ¿Qué vamos a querer? La pirámide negra, no... ¿Qué vamos a reparar esto, sí... Y... Vale, vamos a sacarle aquí a Imbric, unidades, no sé si sacar caballería a fin y al cabo nunca está de más, o sea, son buenas para flanquear Vale, vamos a cargar un par de caballerías y eh, una de lanceros Para acabar de hacer buena línea y ya está Bueno, no, es que la, la línea que hay está bien La línea que hay está bien Sí. Vamos a sacar tres de caballería para poder reventar por el flanco Sí, sí, sí, sí, sin duda Vale Y con eso nos vamos a quedar Vale, pues nada, con todo esto listo Vamos a ir para adelante No nos queda mucho para llegar aquí 1060 ¿Cuántos tenemos? 1018, bueno, nos queda un poquito Lo suyo sería a ver si podemos entorpecer Alguno de De esos rituales Entro, El de los eflos oscuros Pienso que será mejor O si no, de los scavens, que creo que ya los reclamaron también Pero bueno está, está, claro, está claro que vamos por detrás Y eso no gusta Tenemos de momento ya dos edificios que sí que van a generar Esas Esas piedras eh, Te reviento Porque no puedo ir a la Torre Negra, pero... Activa el hostil, fracaso... Perfecto, vale, a tu casa. A ver, te lo pensas. Uy, este ejército de Henry viene calentito para acá, eh. Este ejército de Genry viene calentito para acá. Vale, este sube de nivel. Vale, va. Uh, asaltar unidades no puede ser. Mm, mm, mm, mm. Especialista... Vale, sí. Este está bien. Está bien destinar ahí puntos para que sea todo un poco más barato. Ok, aquí como está, saltar 50%. Vale. 50-50. Fracaso. Bueno. Lástima, no pudo ser. Es que aquí, mira la cantidad de ejércitos que tienen, tú. Y nosotros tenemos que aguantar, ¿eh? O sea, eso es súper importante. A lo mejor deberíamos haber emitido el reponer bajas y habernos acercado. No lo sé. Vale, vamos a meterle aquí al comercio. Perfecto, que está al fin y al cabo. Como tenemos este ejercitillo simplemente por aquí pululando. Es eso, lo dicho. Lo que queremos es acabar de subir de... La, el orden público, subirlo en, en todas nuestras regiones y ya a partir de ahí... Tratar de avanzar, recogernos estos asentamientos... Cuatar, Numas... Y limpiarnos todo esto nos está molestando un montón. Para la pirámide negra aquí vamos a tener que destinar gente en un futuro, pero bueno. Vale, nada. Es que no nos vamos a mover de aquí porque nos van a venir a sediar. Vale, con la calma. ¿Tecnología no la tenemos ya? No. Uy. ¿No hemos sacado aquí la curtiduría Aún. Ah, no, un turno nos queda. Vale, ok, pues nada. Pasamos turno ya están los movimientos hechos. Pasamos turno. Tlacua. Gloria primitiva realizado por Tlacua. Vale. Literalmente somos los últimos en la carrera del... Del... ¿Qué está pasando? Que no me estás enseñando. A ver, ¿qué ocurre con Sudenburgo? Dime que quieres un tratado comercial, podemos. Ah, no, ya lo tenemos. Ah, sí, ya lo tenemos. Vale, ok, me la quedo. Uh. Pacto en agresión. Vale, ok, vamos a firmarlo por el momento. Vale, orden público más me gusta. Llegan las grandes manadas, ¿dónde es esto? Ah, bueno. Puf, y están aquí estos dos. Qué ejército es más peligroso. Vale. Fracaso otra vez, chico. Así no funciona esto, ¿eh? Vale, bueno, tenemos las caballerizas ya. Estamos perdiendo 400 por turno. No vamos a meter el ritual del vórtice porque nos morimos nosotros solos. Vagar... Vale, ya tenemos esto nivel 3. ¿Qué podemos construir aquí que nos sirva? que nos sirva? Es que eso es súper importante, que nos sirva. tú Vale, na nada, por lo que veo. Vamos a meter la plaza nivel 2. Ah, no, la columnata. Bueno, si pasa de plaza, columnata. Vale. Y generamos más orden público y ya está. No, es que prefiero Prefiero agarrarme el. El dineral que nos está costando. En la pirámide no tenemos nada más para construir. Y aquí hay que subir el orden público. Y Qatar tiene un montón de ejército. Pero un montón. ¿Qué podemos reclutar aquí que nos valga la pena? ¿Más arqueros puede ser? ¿O más línea defensiva? No lo sé. Tengo muchas dudas con respecto a esto. Vale, vamos a reclutar tres delanteros que nunca nos viene mal. Al fin y al cabo rellenamos línea y eso está bien. Ritual del vórtice no... No, sin duda, no Ya, más tarde No, es que se nos va a venir el caos encima Otra vez Uy, pero ¿y la curtiduría? Había uno que era con la curtiduría 100% No hay ninguno Me muero Pues nada, vamos a ver cómo sacamos eso adelante, pero necesitamos las investigaciones. Vale, la... esto nos lo vamos a saltar. Va, y fin de turno. Uf, vale, ok, pues nada, fin de turno, vamos a ver qué tal. A ver qué se nos planta aquí. No sé si nos van a atacar ellos, ¿eh? Nosotros estamos muy fuertes aquí en, en Kemri, ¿eh? Kemri ciudad, estamos muy, muy fuertes, ha aguantado mucho. Conspiración pestilente realizada... Ves ahí con la pirámide negra, eh. Numas. Uh, Henry ha venido aquí. Vale, asaltar guarnición fracaso. Facción de estudia Prospectores, barba gris. Vale, ok, pues vamos a saltar aquí. Asaltar unidades, sí, 50%. Fracaso otra vez. Vale, especialista. Y nada, pues nada, vamos a girarnos A combatir contra esta gente Deberíamos reventarlos Pero bueno, pasarles por encima de una forma Brutal Pff, Es que ni sale Ni sale a cuenta pegarse A autorresolución y a volar No hemos muerto nadie Solo hemos tenido pérdida de bajas O sea, solo hemos tenido bajas 1100, eh Lo que pasa es que Vale, vamos a coger unidades rebastecidas porque... El oro nos viene bien, pero... El reemplazo de bajas menos 5% es malísimo para nosotros. Vale, subida de nivel o oh, de la maga. Eh, eh, eh. Es que ya no nos queda nada. Porque más hechizos... Más hechizos no, no nos dará cuenta. Uno mismo aliado. Bueno, este de potenciación puede estar bien. ¿Sabes? Junto con, con la espada ígnea. Hombre, me da defensa cuerpo a cuerpo. No está mal, ¿eh? Vale, venga, vamos a poner esto. Que al fin y al cabo es un hechizo más de. Un poquito de apoyo. Aquí podemos ir. El problema de ir hasta aquí es que luego seguramente nos tengamos que pelear contra esto. Que es morrayita, sí, pero que no me hace ninguna gracia. En Kenry no podemos poner nada más. Vale. vagar. Aquí subir esto al 3 para empezar a sacar leones, leones blancos. Oh, oh, oh. Esto, esto, esto, esto. El taller de lapidario, sí. Sí, sí, sí. Que sacamos una una tecnología. Sí. Vale, y ya por lo que queda es esperar. Vale, si sí, tenemos el crecimiento, me gusta. Me gusta, me gusta. Vale. Vale, vamos a viajar esta vagar. Llegamos, perfecto, por estar un poquito más cerca aquí del, del follón. Vale, aquí qué tal va la cosa. Vale, bueno, continúa subiendo, está bien. No sé qué poner en vagar, en serio. Porque las baratijas élficas es como me. Bueno, veremos. La torre negra de Arkan. No, este no puede porque ya ha hecho una acción. Vale. Nos saltamos esto y fin de turno. A ver si en el próximo turno, que estemos más o menos todos un poquito estabilizados, podemos meter una guarnición de esas para tratar de reventar un, un ritual. A ver dónde nos lleva ese ejército. Aunque sea una de 2000 y la jugamos bien para para marear. Oh, vale, dos ejércitos. Buah, Eso va a ser un vagallón Mucho que bien. flipas. Vale, actividad de hostil, asentamiento asediado, emboscador descubierto. Vale, ¿qué ejército es más potente? Este, vale. Nos pues vamos a hacer sobre este, asaltar unidades. ¡Fracaso, hijo mío! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué necesitas? Vamos a ver. ¿Qué necesitas? Oh, vale, subida de nivel de nuestra princesa. Eh, Nada, como siempre, frisas buscadoras. Sí. que tengan ahí esa potencia de fuego que necesitan para reventarlo todo. ok, aquí que tenemos nada más, vamos a más tres presencia militar, intervención militar, corrupción, impuestos Dios. vale, bueno poco a poco vale vamos a intervenir, aquí quedan dos turnos no llegamos pues nada, no importa. Vale, vamos a sacar un rito. Vale, perfecto. ¿Qué rito vamos a querer? Yo creo que literalmente este. Martillo lleva para los asedios. Uh, más tres para los ataques del aliento de dragón. Además son 1500 armadura Maestros de la Espada Vale, no tenemos ninguno Vale, vamos a realizar este rito Solo con los ataques plasmígeros Ojo Vale, perfecto Y ahora oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hay cuatro poderosos objetos mágicos a tu disposición ¿Cuál elegirás? Báculo de Solidez Guardián del Zafiro no Tomo Bendecido Liderazgo Espada de oro marino. Vale, vamos a coger el tomo bendecido. Y ya está. Vale, ¿esta señora está equipada? No, pero podríamos equiparla. Orden público. Vale, vamos a meterle el trovador. Y ya está, el resto no serán elegibles. Vale, algún vale. objeto hechizado. Uh. Uf. Uf. Bola de fuego. ¿Y este que tira? Se mueve hacia adelante... Otra armadura... Vale, vamos a meterle la convocación ardiente... Me gusta... Armadura básica... Vale, vamos a meterle la armadura de plata... Arma de mano... Fuerza del arma... Arco de Lirion. Vale, vamos a meterle el arco... Y como talismán... Nada, ninguna... Vale... Nuestra. Ahora que, ahora que lo pienso Nuestra maga. Nuestra maga tiene equipo. Dios, no. Literalmente va de vacío. Objetizado. Vamos a meterle el tomo. Vale, armadura. Salvación especial, vale, me parece bien Arma de mano, nada Y talismán uh. eh, Vale, no, te diría que no Vale, vamos a dejarla así y creo que en el próximo turno vamos a tirarnos a combatir. Lo vamos a dejar listo por aquí. Pero este va a ser el combate que vamos a desarrollar en el próximo capítulo. Porque ya llegamos a nuestra hora. Vale, perdemos un montón de ejércitos. Se jugará y se ganará. No tengo ninguna duda. Así que...